Sora, Donald, Goofy y Pepito Guillo despiertan de su largo sueño luego de haberles restaurado su cadena de memorias gracias a la ayuda de Namine. Sin embargo, sus mentes no recuerdan ninguno de los hechos ocurridos desde que entraron al castillo del olvido. Todos esperan encontrar respuestas en el diario de Pepito, pero la única nota que encuentran es agradecer a Namina. Al salir todos se encuentran en Twilight Town, un grupo local de chicos, Pence, oled y Heiner, les guían por poco tiempo hacia la estación de trenes para que así lleguen a su siguiente destino. Extrañamente, estos tres chicos sienten una nostálgica conexión con Sora, a pesar de que nunca antes se habían encontrado. En la estación de trenes todos se despiden de los tres amables chicos, pero Sora involuntariamente saca una pequeña lágrima, que es extraño, Pareciera no provenir de él sino de alguien más El trío llega a un misterioso castillo y en la entrada se encuentran con Tid Un causa problemas que constantemente busca enemistad con Miki Este menciona que está en la búsqueda de Maléfica Y se sorprende a saber que el trío le había derrotado anteriormente Dentro del castillo, Sid les da la bienvenida Un maestro de la Keyblade retirado y tutor del Rey Mickey. Este les explica que tienen que cumplir con una nueva misión, destruir a los Nobodies que atacan la luz de los mundos y especialmente a la Organización 13, un grupo de Nobodies conscientes que tratan de crear un Kingdom Hearts y usarlos para oscuros propósitos. Sora acepta la misión y le es concedida una nueva vestimenta por las hadas Flora, Fauna y Primavera. Jenseed igualmente les entrega una nueva nave Gumi explicándole a Sora que su Keyblade puede encontrar nuevas rutas hacia otros mundos gracias a que los Heartless y los Nobodies han creado también estas rutas con sus corredores en la oscuridad. Entre los primeros lugares que visitan está Hollow Bastion, rápidamente llegan a reencontrarse con sus amistades de Traverse Town, Leon, Yuffie, Sid, Iris y Merlin quienes forman el grupo de restauración para traer de regreso la vieja gloria que poseía antes este mundo. Sin embargo, una masiva cantidad de Heartless rodea el mundo inexplicablemente. De igual forma, los miembros de la Organización 13 aparecen frente a Sora, pero llamándole Roxas todo el tiempo. Esto confunde al trío, pero se retiran sin decir más. En sus viajes, Sora va hacia la Tierra de Dragones ayudando a Mulan en su viaje contra las tropas de Shan Yu y luego contra los planes de Sigma al Castillo de Bestia, donde Saldin intenta seducir el Corazón de Bestia hacia la oscuridad para finalmente convertirlo en un poderoso Heartless. A las costas infestadas de piratas de Port Royal, en donde el Capitán Jack Sparrow intenta sabotear los planes del Capitán Barbosa y sus Heartless mientras es ayudado por Luxor, otro miembro de la organización, y al Coliseo del Olimpo, donde Demix, un miembro de la organización más, Intenta traer el caos al mundo mientras que Hades convoca a un guerrero del reino de los muertos para hacerle frente a Hércules. En todos los mundos, Sora logra apoyar a las personas de buen corazón para poder detener a los villanos en sus malvados planes. De pronto, la reina Minnie envía una señal de ayuda a Donald y Buffy. Al llegar, la reina les explica a Sora que el castillo está construido sobre un pilar de luz, el cual está infectándose por oscuridad por culpa de Pete y Maléfica, quien nuevamente ha renacido e intenta llevar a cabo sus planes ahora que el Heartless de Ansem ya no le controla. Sora utilizando la magia de Merlin viaja al pasado del castillo Disney ya que Pete convenció a sí mismo en el pasado robar el pilar de luz. El trío detienen al Pete del presente y del pasado restaurando el orden en el castillo. Mientras esto ocurría, Axel visita a Kairi en las Islas del Destino, proponiéndole que si le sigue, podrá ver a Sora nuevamente. Kairi desconfía del encapuchado, pero de pronto Pluto y un portal aparecen, escapando así Kairi a través de él. El portal lleva a Kairi y a Pluto a Twilight Town, donde se encuentran de nuevo con el trío local de amigos quienes les ayudan. Sora llega a Twilight Town poco después también, solo para encontrarse con Sykes quien le avisa a Sora, siempre llamándole Roxas, que Axel es ahora un fugitivo e intentará convertirlo en hardness. De nuevo, Sora se reencuentra con el trío de amigos, quienes se sorprenden al ver un portal similar en Sides, mientras se retiraba, pensando que tal vez sería el mismo para llegar donde Kairi, quien había sido secuestrada hace poco por Axel. Sora ahora apresura el camino hacia Hollow Bastion, en espera de poder encontrar más pistas de la Organización 13, quienes tendrían una pista para encontrar de nuevo a Kairi. En su camino, Sora se topa con Cloud, quien le advierte sobre el peligro de encontrarse con Sephiroth, luego con el grupo de las Gulwins formado por Riku, Yuna y Payne, y están haciendo de espías de Maléfica, viendo todos los pasos del grupo de la restauración de Hollow Bastion, y por último con Tifa, que está en búsqueda de Cloud. Leon les guía hacia la terminal que utilizaba Anselm y su equipo de investigación, no se encuentra bloqueada. Sin embargo, accidentalmente el trío se digitaliza y entran al sistema donde Tron les ayuda a escapar luego de identificarlos como usuarios. Sora ve el retrato de Ansem colgado en la pared, pero repentinamente el Rey Mickey aparece explicándoles a todos que el retrato no es el del verdadero Ansem sino de Sehanort, uno de sus aprendices que finalmente tomó la identidad de Ansem el Sabio luego de exiliarle en el reino de la oscuridad, sin embargo la explicación es interrumpida luego de que una horda de Nobodies y Heartless empiezan a invadir el pueblo, todo el grupo de restauración defiende con todas sus fuerzas la invasión, Sora, quien también quiere apoyar es intercedido por Demix quien acusa a Zora llamándolo Roxas de traidor por abandonar la organización, Sora le derrota dejándole confundido por las acusaciones de Demix hacia él, el rey Mickey se une a la lucha y luego de enfrentar a miles de Heartless, Semnas aparece frente a ellos, pero el rey se abalanza contra el líder de la organización, desapareciendo ambos en un portal. Axel luego aparece frente a Sora y le explica que todo este tiempo la organización ha estado utilizándolo, ya que su Keyblade libera los corazones de los Heartless y los envía directamente hacia el Kingdom Hearts que la organización está construyendo, pero Sykes le detiene antes de que siguiera hablando advirtiéndole a Sora, que si deja de hacer su trabajo, Kairi estaría en peligro. Finalmente, Maléfica aparece y pide a Sora que siga con su misión de derrotar a los Nobodies y ella se hará cargo de los Heartless, pero esto no los hace aliados, ya que finalmente, ella quiere apoderarse del Kingdom Hearts para sí misma. Leon descubre que Sejanon creaba digitalmente Heartless provenientes de la terminal que tenía bloqueada, por lo que Sora se digitaliza de nuevo y con ayuda de Tron, detienen al NCP quien controlaba la operación y detienen la producción de Hardness, erradicando así la amenaza en Hollow Bastion y finalmente revitalizando el pueblo nombrándole de nuevo radial Cardinal. Riku quien contacta a Sora a través de portales de oscuridad le da una última pista para encontrar a la organización que se dirija al lugar que aparece en la foto que le entrega una foto donde aparece Roxas y el trío de amigos de Twilight Town teniendo de fondo una mansión el trío reconoce el lugar rápidamente, ya que ahí fue donde despertaron. En la mansión se encuentran con Pence, Oled y heina Los tres habían investigado anteriormente la casa, encontrando una computadora que contenía una réplica exacta de la ciudad, transportando a Zora y compañía hacia ella, ya que ahí posiblemente habrían más pistas de lo que está buscando. Esta réplica es donde Roxas había pasado sus últimos días capturado por Dis. Pero un portal al reino de la oscuridad absorbe a Zora y compañía, quienes se ven superados por múltiples nobodies, que en el último instante son salvados por Axel, quien llega para apoyarles y activa su poder de llamaradas, que también termina arrebatándole toda su vitalidad. En sus últimos instantes, Axel abre un portal hacia los cuarteles de la Organización 13, y admite que todo esto lo hizo, porque lo único que deseaba era ver a su mejor amigo una vez más, a su amigo Roxas. Al llegar al cuartel de la Organización 13, Sora es confrontado por un encapuchado que también usa una Kibble como su arma. La lucha está tan pareja, pero finalmente Sora logra una estocada de victoria. Roxas ve toda su vida pasar en un instante, desvaneciéndose, mientras le menciona a Sora que él es un buen otro. Namine llega a rescatar a Kairi, quien había sido secuestrada por Sykes luego de que se la arrebatara a Axel pero este mismo le corta el paso contra sus nobodies en ese instante Riku llega con una nueva kible ayudando a las chicas para poder escapar dándole también a Kairi una Keyblade con la cual también podrá defenderse del otro lado de los cuarteles Malefica y Pete observan cómo se desenvuelven las cosas en búsqueda de una oportunidad de destruir la organización y quedarse con su Kingdom Hearts de igual forma el rey Miki se encuentra con Dis en lo alto de los cuarteles en donde Diz revela su rostro, siendo el verdadero Ansem el sabio, quien motivado por venganza, ha utilizado a Namine, Riku y Sora para que les ayuden a destruir a los Nobodies de sus rebeldes pupilos, y destruir sus planes. Todos los miembros restantes de la organización, intentan detenerle el paso a Sora, los cuales comienzan una lucha uno tras otro, todos refiriéndose al chico como Roxas en sus batallas. El primero en caer es Sigvard, luego Luxor y por último Sykes, al final de estas tortuosas batallas Sora puede reunirse de nuevo con Kairi y con Riku quien no ha podido quitarse la apariencia de Ansem desde que utilizó todo el poder de la oscuridad para capturar a Roxas el grupo llega hasta donde Mickey y Ansem el sabio, este último utilizando una máquina que digitalizaría los corazones del Kingdom Hearts haciéndolo desaparecer sin embargo, la máquina falla explotando y llevándose consigo a Ansem el Sabio, y de paso, dejando un enorme hueco en el Kingdom Hearts que libera un incontable número de Heartless. Maléfica y Pete aprovechan esta oportunidad para controlar todos los Heartless y enviarlos a destruir a Semnas, mientras que el líder de la organización espera pacientemente a los portadores de kible para una última confrontación. En el camino, Namine explica su origen como la Nobody de Kairi y también Roxas aparece del corazón de Sora manifestando que ellos siempre estarán juntos y completándoles. Finalmente Sora cumple su promesa de agradecer a Namine por todo lo que ha hecho por ellos. Semnas cuestiona las motivaciones de sus enemigos al no entender que todo lo que hace es para traer un orden y balance al mundo llevando a la oscuridad y a la luz a estar en equidad mientras envía a su armadura y Keyblade a luchar contra Sora y Riku en una contienda final en donde Semnas utiliza todo su poder. Sora y Riku demuestran su superioridad y finalmente destruyen al líder de todos los Nobodies, pero ambos quedan atrapados en el reino de la oscuridad, donde pasan largas horas charlando y poniéndose al día de todo lo que ha sucedido en sus vidas. De pronto, una botella con un mensaje de Kairi llega hasta donde el corazón de Sora está presente. Los sentimientos de Kairi conectan de nuevo con Sora, abriendo una puerta hacia el reino de la luz que los dirige hacia las islas del destino, donde finalmente todos sus amigos pueden reunirse habiendo salvado al mundo de la oscuridad una vez más. Pasan algunos meses y en el castillo Disney, Pepito Grillo se encuentra con un misterio que no le deja dormir en paz. Una misteriosa nota que en su diario nunca fue escrita por él. El rey Mickey, intrigado por el asunto, decide utilizar una digitalizadora de memorias construida por Chip and Dale, basado en los experimentos de Bexen en el Castillo del Olvido, al momento que creó la réplica de Riku a base de memorias. El diario, sin embargo, presenta una enorme cantidad de bugs y virus haciendo ilegible toda su información, por lo que el Rey Mickey propone crear un antivirus basado en Sora para que les ayude a resolver el enigma. En el mundo digital del diario, Sora revive varios de los eventos y su jornada en el primer Kingdom Hearts solo para darse cuenta que los books provenían del Heartless de Sora, aquel que nació de su corazón al tratar de traer de regreso el de Kairi en Hollow Bastion. El Heartless de Sora se ha desarrollado en gran manera e intenta escapar al mundo real, pero es detenido por el Sora antivirus del diario. La información que ahora es legible y restaurada aún no presenta indicios de dónde provenía el misterioso mensaje por lo que Mickey decide digitalizarse y junto al Zora Digital, resolver el misterio juntos. Ambos son llevados al castillo del olvido, donde Zora Digital y Roxas luchan nuevamente, diciéndole este último que hay múltiples enlaces que conectan con su corazón, y eventualmente, esto traería mucho sufrimiento para él. El Zora Digital admite que no le importa si su corazón sufre, ya que esos enlaces son especiales para cada uno de las personas que le componen. Al final Sora y Mickey llegan donde Namine, una versión digital que dejó el mensaje a propósito en el diario para que pudieran prestarle atención a su petición. Dentro del corazón de Sora, Namine encontró los enlaces de muchas personas que sufren y es tiempo de salvarles. Entre ellos enlaces con Roxas y Xion que eventualmente dirigen también a Axel y enlaces con Ventus que dirigen hacia Aqua en Terra. Nikki se despide de Namine y Sora digitales y viaja hacia los aposentos de su maestro Jensid. sid Jen explica que la peor catástrofe que han enfrentado se aproxima ahora que el hardness y el Nobody del maestro Sehanor han sido destruidos, ya que eso significa que el cuerpo original del anciano ahora se ha vuelto a renacer, por lo que pide convocar a Riku y a Sora a lo inmediato para que tomen su examen como maestros de Kiblet. El maestro Yen Sid halaga el avance de ambos portadores, pero también admite que nunca han tenido un entrenamiento formal, ya que solo aprendieron a usar sus Keyblades en la marcha, por lo que el poder de un verdadero maestro es necesario no solo para la batalla que se aproxima, sino para también apoyar el corazones de los demás portadores que actualmente se encuentran durmiendo o en la oscuridad, por lo que su prueba sería liberar los cerrojos de siete mundos durmientes mundos que no fueron restaurados completamente luego de haber sucumbido en la oscuridad. En el camino se encontrarán con Dream Eaters, espíritus amigables que apoyan a ambos en su camino, y a Nightmares, espíritus consumidos por la oscuridad que les harán frente en sus viajes. La prueba comienza de inmediato, transportándolo a ambos a estos mundos. Sora y Riku llegan a las islas del destino en donde comenzaría su viaje, un espacio de tiempo reminiscente a cuando comenzaron su primer travesía en el primer Kingdom Hearts e igual a ese entonces una enorme tormenta comienza y los separa teniendo ambos diferentes caminos los mundos durmientes experimentan anomalías espaciotemporales de forma constante habiendo algunos quedados en un tiempo pasado reviviendo experiencias que ocurrieron mucho tiempo atrás mientras que otros conectan dimensiones como el caso de Neku, Sakuraba y compañía, provenientes del juego The World Ends With You, quienes fueron transportados repentinamente desde Shibuya a Traverse Town. Sora y Riku son transportados al mismo lugar, pero ubicados en dimensiones paralelas, haciendo así imposible el poder verse el uno a otro. Igualmente, ahora se ven más jóvenes y misteriosamente sus vestuarios también cambiaron. Fuera de los mundos durmientes y ahora en Hollow Bastion, los antiguos miembros de la organización 13 despiertan de nuevo, ahora siendo nuevamente humanos completos. Axel, quien ahora se llama a sí mismo por su nombre original, Lee, nota que hacen falta dos personas, Isa y Brake, quienes eran conocidos como Sykes y sigbar en la organización. Los viajes de Sora y Riku continúan ayudando a liberar los cerrojos de los mundos durmientes, sin embargo llegan a chocar constantemente con sus antiguos enemigos Semnas y Ansem quienes apoyan a otros villanos para poder controlar los Nightmares y traer caos a sus mundos pero más que ellos lo más preocupante es la aparición de un encapuchado que nunca habían visto antes Sora y Riku no lo saben pero este es Sehanol en sus años de juventud el cual lleva una agenda secreta al ejecutar todos estos planes que hasta ahora no han sido revelados estarán afectando el viaje de Sora y Riku en el camino. En el castillo de Gen-Z, Mickey recibe una carta en conjunto con una diadema perteneciente a la reina Minnie. Maléfica le informa que ha secuestrado a la reina y si no aparece al inmediato no asegura su seguridad. Al llegar al castillo, Mickey, Donald y Goofy son confrontados por Maléfica y Pete, que proponen que a cambio de toda la información de los mundos digitales provenientes del diario de Pepito, ellos liberarían a la reina. Sin embargo, los chakrams de Lee hacen acto de presencia, distrayendo a Pete, quien suelta a la reina, y ambos villanos, los viéndose superados por la situación se retiran, presentándose nuevamente ante todos, ahora no como Axel, sino como Lee. Él se dirige al castillo de Gen para entrenarse como un nuevo portador de Keyblade. Sora es transportado a los cuarteles de la Organización 13, confundido por pensar que su prueba terminaría al sellar los siete cerrojos, pero de repente Sigbar aparece, explicándole a Sora, que la prueba estuvo bajo el control de la organización desde el principio. El hecho de que las Islas del Destino existiera como un mundo durmiente, se debe a la aparición de Sora y Riku, quienes anteriormente estuvieron ahí antes de que la tormenta comenzara, eventos con los que inició el primer Kingdom Hearts, pero en ese mismo momento también se encontraba Céhanon con ellos, y fue así, como bueno, la organización pudo tomar el control del flujo de la prueba. Sora niega un acto tan improbable de hace muchos años, ya que no recuerda en ese entonces haberse encontrado con Céhanot, pero luego le muestran cómo la persona misteriosa encapuchada, que estaba en la puerta de las Islas del Destino, era el corazón de Céhanot. Los corazones de una persona pueden viajar a través del tiempo libremente, logrando así poder encontrarse a diferentes encarnaciones de sí mismos en diferentes tiempos. Esto facilitó los planes de Sehanorn, ya que muchos de los eventos del futuro se les fue contado a su versión joven, lo que apoyó a que pudiera prepararse a Corbin. Sora es atrapado por Sigbar y puesto en un profundo sueño, mientras Riku llega también al mundo de la Organización 13, donde ve a Sora durmiendo con una gran cantidad de oscuridad rodeándolo. Ansem, el hardness de Céhanor, aparece frente a él explicándole que todo este tiempo Riku estuvo viajando en un sueño dentro de un sueño, específicamente el sueño de Sora que tiene mientras está durmiendo en el mundo de los sueños. No es coincidencia por ello que en su espalda el logo de Riku fuera el de los Dream Eaters, ya que el mismo Riku actuaba como un Dream Eater protegiendo los sueños de Sora. Riku lucha entonces contra un Nightmare nacido de los sueños de Sora en busca de despertar a su amigo mientras tanto Sora sigue divagando dentro de sus propios sueños este puede ver a Namine a lo largo pero al acercarse repentinamente su apariencia es la misión alguien que nunca había visto antes siguiendo su camino ahora se encuentra con Roxas quien aún está resentido por no poder disfrutar de su propia existencia a lo que Sora le confirma que él nunca ha considerado a Roxas como parte de él, sino como una persona más. Al instante, todos los recuerdos de Roxas se incrustan en la mente de Sora sintiendo su propia tristeza. Abatido, sigue caminando, y ahora mira a dos personas desconocidas frente a él tierra y agua, lo que cataliza a que el corazón de Ventus despierte dentro de Sora, ganando también los recuerdos que Ventus almacenaba dentro. Sigmar interrumpe la reunión viendo lo patético que es Sora y cómo han estado controlando todos sus movimientos, gracias a que la X en su vestuario era una señal que transmitía a la organización todo lo que hacía. Molesto, pide explicaciones ya que no cree que un nobody no posea un corazón después de todo lo que ha visto en Roxas y Axel. Semnas aparece, explicando que en parte tiene razón ya que la separación de un Nobody y un Heartless siempre es algo temporal y eventualmente el corazón de un Nobody se va formando a lo largo del tiempo hasta que sean un humano completo nuevamente. Sora pregunta el porqué de estar engañando entonces a todos los miembros, lo cual Semnas responde con que el objetivo real de la Organización 13 es el de hacer madurar a 13 recipientes que pudieran contener el corazón de pura oscuridad de Zehanoth. Sora, quien reconoce que no podría ser quien es sin todos los enlaces de aquellos corazones que le componen, se dispone a luchar contra Semnas, pero esto solo era un plan del joven Sejanor para agotar las fuerzas de Sora y facilitar el que su corazón sea consumido por la oscuridad y se convierta en el decimotercer recipiente que necesitan. El chico poco a poco va cediendo su corazón a la oscuridad, pero para apoyarle a dilatar el proceso, la armadura de Ventus cubre a Sora en el último intento para evitar que sea totalmente consumido. Mientras tanto, Riku fuerza su entrada hasta la sala de reuniones en la organización 13. Ahí encuentra a Zora durmiendo, pero antes de intentar algo, el joven Céhanort le detiene confirmando que tanto Riku como Roxas fueron previos candidatos que fallaron en controlar, y que todo esto fue posible gracias a los viajes en el tiempo que tuvo a lo largo de varios sucesos que concluyen en la reunión de los nuevos 13 recipientes de la oscuridad que se encontrarían en ese instante Miki llega y utiliza magia temporal para detener el tiempo alrededor de Zehanoth sin embargo al estar acostumbrado a los viajes en el tiempo este no es afectado por su magia y lucha contra Riku para evitar sus planes sean arruinados Riku gana el combate pero la magia temporal de Miki deja de tener efecto en lo alto de los asientos la prepotente figura del anciano Maestro Céhanot aparece confrontando a Mickey y a sus inútiles intentos por detenerlo. El Maestro Céhanot comienza entonces su plan de fusionarse con sus otras partes, incluyendo ahora el consumido Zora, y empezar su plan de traer de regreso el Kingdom Hearts y comenzar una nueva guerra de Keyblades. Sin embargo, Lee, Donald y Goofy aparecen para apoyar en la lucha contra los 13 recipientes, alargándola lo suficiente para que evitar que el plan de fusionarse se lleve a cabo. Sin embargo, el maestro Céjano se siente confiado en que las oportunidades para hacerlo le sobran y que por ahora les dejará el camino libre para que Miki y compañía se preparen para la lucha vendera. Riku finalmente despierta el mundo de los sueños solo para encontrarse con que Sora aún se encuentra dormido y no pueden despertarlo pero gracias a que Riku anteriormente navegó dentro de los sueños de Sora y es uno de sus 3 meters, intenta ingresar nuevamente para así lograr despertarlo. Sora está protegido por la armadura de Ventus, pero esta, infestada de oscuridad, arremete contra Riku. Riku sale victorioso, pero Sora es consumido al inmediato por la oscuridad, llevándolo a un sueño aún más profundo. Riku logra acceder a ese sueño utilizando la Keyblade que siempre ha aportado Sora, pero para encontrarse en una versión durmiente de las Islas del Destino. Ahí Riku se encuentra con Roxas, Ventus y Shion, quienes le hacen las mismas preguntas que le hicieron a Sora al inicio de sus viajes. Por último se encuentra con una versión de Ansem el Sabio, una que aprovechó a dejar mientras supervisaba la restauración de las memorias del chico junto a Namine. Ansem le entrega a Riku información clave que obtuvo de Sora, ya que su corazón al ser habitado por varias personas es el más adecuado para poder restaurarles y darles a cada uno su corazón propio de igual forma los vínculos que crearon estos otros corazones que residen en él pueden ser localizados llegando así a conectar con los corazones de aquellos que necesiten ser salvados Riku abre el cerrojo del corazón de Sora logrando así que éste despierte nuevamente gen -Z entrega los resultados de la prueba dando así a Riku el título de maestro, mientras que Sora falla debido a que todavía no puede controlar la oscuridad que absorbe su corazón. La historia concluye con Sora visitando a todos los amigos Dream Eaters que hizo a lo largo de su viaje y buscando nuevas aventuras para poder pasar la prueba en una nueva oportunidad. Mientras que Riku lleva a Kairi y Lee quien ahora también tienen una Keyblade a que perfeccionen sus técnicas ya que el plan del maestro Céhano se aproxima. El maestro Céhanos quiere reunir a siete corazones de Pura Luz 13 trece de Pura Oscuridad, por lo que antes de que vuelva a secuestrar a las princesas de Pura Luz, Z y Miki planean confrontarle con siete maestros de Keyblades que guarden la luz como suprema en sus corazones y puedan hacerles frente. La confrontación se aproxima a pasos acelerados.